estilo fresco Que llena tú Sigo friend mm. Desde que pasó lo que pasó, yeah No tengo perdón, yeah. ahora solo tengo menos sentimientos Y es por vos, yeah Sabes que soy el boss, no tengo ni 22 yeah. Y sigo generando ingresos Aunque sea euro o pesos Pero que va a entender uno de esos Ellos solo van en retroceso, yeah Mátete pa' que no te Yo quiero un break, ando en ley, buscando rex, mirando en vez, lleno de estrés, busco su sed, me fumo un jet, hoy tengo sed. Las noches llenas de humo, así parte de Neptuno del área 5-1. corriendo a 110 en la noche no me ve